¿Cuánto has durado en Minecraft? 5 segundos, y listo Muy buenas buenas, soy Resguet y hoy tengo el privilegio de hacer una entrevista a Vinofer Pero bueno bueno que estoy bueno, les aclaro que su forma de hablar es algo difícil de entender En Alemania hacen cosas buenas Joder cállate que todavía no te toca hablar Hola soy ¿Qué? Espera, espera, hola, ¿cómo te va? Hola, soy Ben. Me encanta que vengas con esa energía. Esto te va a fascinar. Esperemos que sí, esperemos que me fascine. Excitante. La primera pregunta es: ¿Quién te invitó a mi programa? Muy dinero. Huevo chiquito. Un champiñón. Bueno ahora vamos con una pregunta fuera de contexto. ¿Es verdad que tu mujer te gritó en la calle huevo chiquito? ¡No sé! Tenemos pruebas, adelante producción. ¡Huevo chiquito! Un champiñón. ¡Pero! ¡Pero también tengo corazón! ¿Te gusta jugar Free Fire porque es un juego de disparos? ¡No sé! ¿Te gusta el perro caliente porque alguien pone el pan y yo el hot dog? ¡No sé! ¿Te gusta el carbón en Minecraft para hacer antorchas? No sé. ¿Te gusta la mamá de tu suegra? Excitante. Espera, espera. Que se nos va esta entrevista por la olla. Bien, bien, cambiemos de pregunta para así saber más de ti. ¿Qué le dices a una mujer para conocerla? Hola. soy. ¿Qué más le dices para conocerla? Mira mi huevo. ¿Y qué te suelen responder ellas? Un golpe. Por ahí no vin. Es tan fácil. Un dedo. Cualquiera lo hace. No, no, no, cualquiera lo hace, no, solo lo hacen los degenerados. Ya, Black Check. Respóndeme algo tan difícil que todos queremos saber, como destruir el bloque más duro de Minecraft. Simplemente lo fea Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestras quién manda coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Vamos con la sección que más les gusta al público, las preguntas de la audiencia. Excitante. Bueno espero que sea demasiado excitante para así que respondas todas las preguntas del público. Ya sabes cómo van las preguntas el invitado las responde de manera breve a las preguntas que se recopiló durante la entrevista. ¿Qué le pones al mango para que dé ese sabor especial y sobre todo picante? Tomates, cilantro, chile. ¿Qué le pones al sudado de pescado para que dé ese sabor especial y sobre todo picante? Queso amarillo y blanco. ¿Qué más? Tacos, burritos, lingüini. Joder, ya vamos con la siguiente pregunta. Panocha Fresca desde Madagascar nos pregunta. ¿Qué le pides a las mujeres en la playa? Bikini. Marichón Peleo nos pregunta cuánto ha durado en Minecraft 5 segundos y listo El mismo nos pregunta y el más largo 10 años ¿Qué en serio? Madre mía esos dedos te quedaron como Tomates oh. Señor Bin la siguiente pregunta es de completar Picha de gato desde Ecuador nos pregunta Lo mejor de una mujer es que es Fácil de